Yo estoy presintiendo, yo no voy a hacer live ni, ni el 24 ni el 31 para evitar. No, no, no, <ríe> porque No, no, porque si a mí me han dado pedra en los días normales. <ríe> ni con chaleco, ni con cacos nada. Esa gente, la gente está vuelta loca. Ya la gente no entiende que hay un contagio. No entiende la gente eso, señores. Oye, hay Carlos. segunda ola, ¿eh? Policía presa más de 60 personas que participaban. En boda durante el toque de queda, señor. Mírenlo ahí, Santo Domingo. La policía apresó a más de 60 personas, a las cuales participaban de una boda en un restaurante ubicado en la provincia de La Vega, en horario del toque de queda. Fuentes extraoficiales informaron que la fiesta en la cual contrajo nupcias, la hija de un importante empresario de esa demarcación, se desarrollaba en el interior del establecimiento comercial cuando un contingente helicóptero y tanque de guerra policía irrumpió apresando a todos los que estaban ahí presentes. Agregó dicha fiesta sería amenizada por una famosa orquesta merenguera y un intérprete de música urbana, es decir, que no era de pobre. La, la, la fiesta. Y sí, la verdad. Eh, pero, la hija de Automayella, porque fue No, pues no, no, es... Autum, ay, no. ay, es? ay, ay, ay, ay ¿tú? ¿Tú <ríe> es Un carrito para allá. No, ¿eh? ese eres tú. Tú, ¿Eh? tú eres el que está diciendo esa información. Atención. Sí, Soporte. Que oh. Los detenidos fueron conducidos al destacamento principal oh, de La Vega para posteriormente sometidos. A ah, la justicia, ahí está. Dice, ¿cómo, cómo que llama? Porque tú... ¿Sabe? En la topita bar, tú no, no, en carro, no, no en yo si no sea. sé. Bueno. Mira, es difícil, es difícil porque Hay ya, motores, ya, ya la, la gente... Eso, por eso es que me <risa> cuido. <risa> porque... Oye, oye, que si me cho... eh, si me batean por ahí un accidente, tú sabes cómo es, <risa> estate tranquilo a ti es que voy tiayte y te carro con todo para que te pueda pasar <risa> algo. a mí fue un frenazo yo también ando sí. en moto a veces Debes ajá tú cuarto. sí ando en moto tú sabes algo yo, yo soy de lo que creo y entiendo que la ley es para cumplir independientemente de que usted tenga cuarto o no pero que, mi hermano, si usted está en, en horario de toque, de, que ¿de en qué cabeza cabe que usted va de que a, a bregar una, con boda y. Un, una boda. Mira, mira, hasta no, no, no, los camareros. Un que tenía una fiesta de despedida por ahí. Sí, sí, sí, sí. Los camareros, los camareros, ven, los camareros. <risa> ahí llevó todo el mundo. Los camareros fueron los primeros. Ah, pero fue una, un autobús La que yo jugaron. La estaba cerrada y ellos calladitos ahí, agachados. Agachados, ¿está? Sí, estaba cerrada. Ah. La doña, oye... Ya tú sabes las mujeres para una boda cuánto duran arreglarlas? para un rico. cuartel. Mira esos no cacos de... negros son más malos que caimbe. Eso no diga que yo soy fulano, eso no va allá. Neto, ¿Dónde fue la luna de miel? <risa> en, la <fortaleza. risa> en la fortaleza. En la fortaleza. En la fortaleza. Señores, no debemos tomar en cuenta ya esto. Uno le duele. Uno de la lengua, de tanto hablar y decirle a la gente, por la Ay, gente pero ya yo no en la Ya la gente no entiende. No, no yo me aprovecho ahí cualquier, no cualquier picoteo, atención, cualquier picoteo. <risa> Yo corro muchísimo, un amigo mío, un DJ aquí en San Francisco, que se tiró por el río Bonao. Yeah, ¿Eh? ¿Eh? No, ¿Cuál, ¿Y cuál DJ era, un era un ese? Un DJ, amigo mío. Que, <risa> ¿Tú puedes venir? ¿no? <risa> y yo si está no, aquí no, en la, la pista, que lleno de lodo. Digo, no, mi hijo, espérate. No, no fiesta. Mira, yo, por ¿qué? ahí atrás, lo que se tiraron a ¿Eh? eh, jaya Está dando código, está dando código. No, no, yo no sé. Ese tiraje en el río Jaya. No, no, yo no. No sé, no sé. No me hable. Señores, de, de, de, debemos tomar conciencia, debemos tomar conciencia. Y ya la gente no entiende, está en diciembre, la gente se vuelve. Anoche era una locura. Anoche era una locura. Oh, pero con ese like se no vino. Digo, yo estoy pueblo de los no, no, yeah, yeah, yeah. Pero, ¿Y para qué lo metí en el Por atrapo y porqueros. La suerte que yo no andaba. La que tú no fuiste. Por porqueros, señores. Carlos, tu opinión sobre el tema de 60 personas. No, eh, hay que meterle doble condena. ¿Tú sabes por qué? Porque la aglomeración... Oh, este ver, oye, llegó no hoy, ¿no lo quiere meter condena? No, no claro. Te condena. Claro, porque si te... Las Mira, leyes son oh. para cumplirlas, mi hermano, independientemente de que usted tenga cuarto no. Tuyo? Jenny, Jenny. Pues espérate, tú eres Berenice, Berenice tú eres Carlos Emma, Berenice. Ay, ay, ay. B, ¿cuál es el apellido, No, no. Des... Ay, no es... ay, doble condena. No. condena. ¿Quiere más? La Mira, fundación. no, claro, mi hermano. No. Neto, nárame ahí el primer aniversario de esa boda. Ya ay, no, un pa, un pa' igual te coge igual ¿Usted acuerda cuando nos casamos, suave por una soga? La luna de miel en el cuartel. No, ya. no, y, y hay, hay, hay gente tan ida de la cabeza. No me vio la policía, a pesar que era parte del show, porque los ricos. claro los ricos, o sea, Un cuerpo de seguridad. Dique, monte, se te tranquilo, usted. Monte, ¿para dónde? ¿Vuelta sí, un comandante yo, yo... que hay aquí? Mire, que yo tengo una invitación. Sí, sí, sí, y ¡Eh! dice, ¡eh! ¡eh, la policía! No, no, no, tú sabes que los ricos ponen seguridad en las entradas. Sí, sí, eh, sí. Vienen las viejitas, dice, no, miren mi invitación ahí. Sí. Mi invitación, eh. no, que yo puedo entrar. Súbala. Sí, Súbala. El, el tío a lo que te hago con lo invitado en borracho. ¡Eh, la policía! ¡El clonete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, no sé algo. Sí, yo, yo ahora soy... neto fuera de relajo el que puso un huevo fue Genera, el senador de esa provincia ¿Qué dijo? ¿Qué dijo o dijo que ellos tenían permiso para hacer esa fiesta para pa, pa, pa juntar a la persona esa vaina Y gordito ese el reformista Y eh, eh, eh, reformista existe <risa> ay ay, <risa> ay, ay. <risa> ay, ay. ¡Ay, ay, Dios Oye, se, no señor, maltrato de... Señor, hablamos habla, habla de apresar un saludo a Luisito, del dúo Jason y Luis, que le dieron un tour ayer. <risa> <risa> mi hermano y amiga, <risa> mi amigo y hermano el father, Luisito, del dúo Jason y Luis, Neto. el cual nosotros manejamos. Eh, ayer se le quedó en la oreja enganchada la, la, la, la macarilla lindo, bonito, <risa> y lo subieron, entonces... Cuando vamos a buscarlo, sabe un artista. ¡Ricido! Dije el coronel. Está de criado. Déjalo ¡Ah! ahí. No, no, debemos eh, llevar las reglas y, y, y, y saber, claro, que hay que usar la mascarilla. Yo soy un hombre josicuy y feo y me la pongo la mascarilla. La mascarilla me ha ayudado a mí. ¿eh? Porque yo a veces me quedo despabilado con la boca abierta y con la mascarilla no se me ve. Me la dejo y no, no, señor, no, bien, no. Si me estoy diciendo, no, nosotros ya. No, no, oye, no, no, X -X no, no me, dio, no me dio risa eso, no, fresco viejo, oye. Venga, las mascarillas tienen inside, porque la tuya viene aquí él, ¿eh? No, no, no, la, no, como tú la quieras poner, oye, aquí, yo quiero que mañana no se te quita. Un antojo de la, la policía, pero yo he visto mascarillas de esos ricos que tienen de que perlas y cosas, ay, sí. La cosa sí, personalizada, con vainas ay, muchachos, la, la la gente se ha con eso, está de moda ya. De y moda, eso es una de moda ya. Combinada con la ropa que tiene. Sí. Tenía eso rico. Sí. Eso rico que estaban en esa boda, cuando llegaron a ese cuartel, ese sentinela. Que... <risa> ay, ¡La cena! Ay, ay, ay. ¡Ves! Venga, pasa por aquí. ¡Mandante, llega esta gente! Un, sal... <risa> Un saludo a Cueva, aquí, cuartillo. Que... <risa> Y y hay viejitos, viejito, hay viejitos, viejito los pichonaron ya. ¿Eh? Hay viejitos. No, póngase por aquí, dice viejito, que ahora se hay gente aquí metida. Póngase por ahí, Hay ahí, una mascota la... nueva que está nos da. ¡Eh, eh! ¡No, no! No, no, una vez maquinilla, ese lag. Like, una vez maquinilla, dice. No caben ahí, no agrégale no, otra. No. Señores, eh, atención al presidente, amigo tuyo. ¿Qué pasó, que cambie ahí? la policía ya, que tenga una jodida computadora. El escribiente no puede estar con una No, no. Hay digital? una computadora, ya, ya hay una computadora ya. Claro. Pero no para el escribiente. Claro, para el escribiente. Yo me a monitor, pero está para no, no, no. Está un escribiente y está el que digita. Porque tú sabes que no puede poner todo el mundo digital. ¿Tú entiendes? No puede poner a todo el mundo digital, siempre hay un... ¿Tú crees que hay una vacante para digitar ahí? Porque no saben escribir, y dicen que la mayoría. <risa> <risa> ¿Cómo es el nombre es tuyo? ¿Eh? eh ¿cómo es? Ok, espérate, con L. Espérate, para atrás. Se apagó, el Y dime tú, esos nombres es son inglés, Eso no es... Sean Carlos. ¿Cómo se cree? El marido de la cuñada que es ruso, Schwarzenegger. ¿Cómo es? ¿Qué muchacho? ¿Cómo no me creas? Usted un apodo? Es Usted por ahí soy yo, ¿y policía? Ay, tranquilo, policía. Pues, está... ¿Usted está preso? Ay, ay, no, no. El, el mejor poder usado es la policía. No soy yo. Viene que tú estás. Tú estás aquí un cuartel. ¿Tú? ¿Quién que se va a aquí? Es si yo quiero que tú me bebas agua. <risa> tú no estás en tu casa. <risa> tú estás en tu casa. Eso, y esos vestidos, porque ahí había unos vestidos. Y esos maquillajes. Ahí había unos vestidos. ¿Te imaginas? Ahí hay trajes que son alquilados que la compañía no los quiere, ya digo, porque entran en el cuartel. No, no. Pero son <risa> ellos son tan ricos que no los montan en la patrulla. Buscan una guagua. Ya tú sabes. La cafetería que está cerca del cuartel, esa y esa estaba abierta. <risa> Con toda esa... ¿Cuándo me botas botellitas de agua? Bo, botellitas de agua, 1,500. ¿Ah, ¿Cómo son? A 3 y medio eh, oh. <risa> ¿A ese precio en el cuartel? No, tú ni que sabes. Sí, no, no, a, a 3. Y los jugos naturales. <risa> a 200. Eh, si tú quieres. Por cierto, que hay cafeterías que están dentro del cuartel. Eh, así es, no, así es. Eh. ¿De qué agua? ¿De qué agua, ¿Agua ¿De qué agua? ¿Agua qué? No, de ser no. pues no me voy a ir nada. ven. Y viene el policía que hace los mandados. ¡Ey! ¡Qué Yo me voy ya para mi casa, pero yo puedo hacer un mandado. Hay policías de esos que Traeme una pizza con dos mil que tú le des. Se quedó. Mejor faltan cuatro. Mejor van a faltar. A esta hora no había menudo. Entonces, mañana es el. Sí. Mañana se busca ese porque usted está aquí tranquila. Mire, yo di vuelta Claro. No, esa pista. Claro. No, o, no llega arraka, o llega arrastrando eh, el, el motor. Vámonos a una pausa y, y retornamos. ¿Qué tú crees, DJ Juan? Oye, ¿qué DJ Juan? ¿Cómo ¿Cómo es? ah, yo, busca, yo estoy buscando. ¿vale? ¿A ¿quién es el famoso es? DJ Juan, <risa> <risa> <risa> Buscando. Claro, vamos, <risa> vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ya el que está poniendo los huevos. Y, tú, y, y, y retornamos. Sí. acá ponle una bicicleta para que de vuelta. <risa>